Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy, hoy, hoy es especial, hoy es un video muy especial. Hoy, primero que todo, cambiamos de espacios. Oye, ¿cómo así cambiamos? Pues sí, cambiamos de espacio porque pues ya era hora, ¿no? Ya tres años con el mismo fondo, pues ya que aburrido, ¿no? Y además de eso, hoy tenemos un review de un Bakugan bastante especial que me gusta bastante. Sin más, chicos, espero que les guste mucho el video. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Y vayan a mis redes sociales. Además de eso, recuerden ir a Drography, un canal muy genial de animaciones que estoy seguro que les va a encantar. Así que, ¿qué esperas para ir? ¿Qué esperas? ¿Solo bebe. Bebé, por favor, yo sé que a cantar. Y pues sin más, ahora sí ya empezamos el video. Bueno, sin más, empezamos a mostrar este Bakugan. Y a ver, tú dirás, bueno, nos vas a mostrar otra vez por quinta vez a Midnight Percival... Hombre, que podría ser 8 videos de Midnight Percival. Pero no, Midnight Percival no es el personaje de esta historia. Esta vez tenemos a un Bakugan que probablemente muchos ya conocen. Que es nada más y nada menos que este bebé de aquí. Brontes. Un Bakugan bastante lindo, bastante hermoso, muy simple. Pero que esconde un par de cositas que... Que bueno, que bueno. Que luego cuando veamos dirás, qué belleza, amo a Brontes. Vale, hombre, sí es raro. En mi caso tengo a Brontes Heios... Pero también lo he tenido en varias oportunidades, como Ventus, eh, creo que en el tuve Pyrus. vale, versiones que han, se han ido, ¿no? Que, que han volado, que se, ha, que se han ido muy lejos de aquí. Pero vale, ¿por qué es importante Brontes? Vale, digamos que en mi colección, eh, Brontes nunca ha sido de los vacuones más, digamos, como favoritos, queridos. Pero la cuestión no es tanto eso, la cuestión es que Brontes cuenta con... Dos evoluciones, si no estoy mal, me corregirán. Si no, que hacen que uno diga, hombre brontes, ¿cómo estás, compañero? ¿Cómo te ha ido? La primera evolución es esta de aquí. Es Mega Brontes. Exactamente, Mega Brontes. En mi versión la tengo Heyos. Y tú dirás, Oye, este es un Bakugan pirata. A ver, mira, es amarillo. ¿Cómo así que es amarillo? A ver, devuélveme mi dinero, tramposo. A ver, no, no, no, no, no, no. Es Heyos, es Heyos. Y es totalmente original. ¿Qué pasa? Que es un Bakugan. Eh, reverse Color o Baku Flip, como quieras decirle. Y eh, lo, que, lo que pasa con estos Bakuanes es que el color está al revés. Es decir, es como si giraran el color. Por ejemplo, si tú ves aquí en un ellos ves que las líneas son amarillas. Y el fondo es blanco, por decirlo así. En este caso... Este vacuón es amarillo con rayitas blancas, ¿vale? Eso es lo que los hace especiales, ¿vale? Que no es nada más, ¿sabes? O sea, no tiene ninguna habilidad especial. No es como que cuente con más poder, no. Solamente es una versión un poco especial. Colección, yo creo, supongo. Es muy lindo, la verdad. Es muy, muy bonito. Pero, a ver, claro, que tenerlo solamente una vez es como pecado, ¿no? Porque tú dices, hombre, a ver, solo tengo una vez a Mega Brontes. Pues no, pues no. Curiosamente, curiosamente, y para sorpresa de muchos, la tengo dos veces. La tengo dos veces. Y solo, curiosamente, y solo porque es un poco curioso, aquí la tengo. Así es, la versión de Megabrontes Aquos con un error que, a ver, a nosotros nos va a fastidiar la vida. Vale, pero esta versión es... A ver, me gusta, me gusta. A ver, es un, es un Megabrontes, no es nada raro. Pero, ¿qué tiene? Que bueno, hay algo que me pone muy nervioso, este y creo que ya lo notaron. Y es este logo de aquí. A ver, vamos a hacer un pequeño zoom. Y enfócame. ¿Ves? ¿Cómo está girado? O sea... Está girado así. Y tendría que estar así. O sea, a ver... Se, se gira, lo giran. Y uno, pues por lo menos yo... Cuando empiezas a, a, a volverte fastidioso... Cuando te empiezas a poner viejo y canoso... Pues ya es como que esto te, te, te estresa, ¿no? Pero vale, vale, que es solamente un pequeño error. Pero eso no quita el hecho de que es un Bakugan muy lindo... Que aún aprecio mucho. Y que pues, hombre, también es como que dentro de la colección especial, ¿no? Fue el primero y pues, a ver... Así se abre, es lo mismo, a ver, es lo mismo, curiosamente este es un poquito más débil ya que este tiene 540, ya lo he desarmado en alguna ocasión para arreglar al Racenoid. Eh, tuve que desarmar a este para entender un poco el mecanismo de funcionamiento de Racenoid. y nunca me funcionó, <risa> la verdad, desarmarlo me dio como lo mismo, porque al fin y al cabo el, el mecanismo de Racenoid es totalmente distinto, pero vale, que no, no importa, esto, a ver, es que esto, Dios mío, es que a ti no te estresa, a mí me estresa, mira cómo está... Me pone muy nervioso. O sea, es como... Por favor, caballero. Hombre, lo hubieran girado un poquito, ¿sabes? O sea, no, no es complicado. Pero bueno, vale, que tiene 540. Es un Bakugan bastante lindo todavía. Y me gusta mucho. El caso es que, vale, que ya tenemos estas dos bellezas. Pero, a ver. Que es que si vamos a hablar de Bakuganes altos, también tenemos que hablar de otra cosa. Que es Alto Brontes. Exactamente, Alto Brontes. Uno familiar que recién llegó a la familia valga la redundancia de Tu bakuganes. y aquí lo tenemos es alto brontes hermoso míralo bajo aquos. acuoso si no sabes qué es un Baku Steel, eh, un Baku steel es un Bakugan que no es special treatment no es nada es más o menos como un Baku flip o Baku reverse color como quieras llamarle eh, a ver te preguntarás por qué te dices tanto eso y como quieran llamarle porque si en alguna parte digo Baku Flip, todos me dicen, no, es Reverse Color. Y sigo si Reverse Color, todos me dicen, no, es Baku Flip. Así que solamente dejémoslo como lo que ustedes quieran y ya. Pero vale, estos Bakuganes, Baku Steel, son Bakuganes que tienen este efecto metálico como de rayadura. Pero pues que no es nada más, es solamente una cuestión de diseño. Se cierra bastante parecido a Alto Brontes porque pues, hombre, es el mismo diseño alto. Y ah, vamos a abrirlo como para que vean cómo, cómo se abre, ¿no? Uno, dos, tres, ya. Vale, así, algo así se abre, ¿no? Algo así se abre nuestro, nuestro coleguilla. Este eh, tiene una particularidad, algo que muchos llaman la enfermedad de Altobrontes, ¿sabes? Es curioso. Eh, ¿Y qué es? Dicen que, eh, dicen los que, bueno, coleccionan más, no lo sé, eh, que a partir de Altobrontes, Bakugan empezó a hacer este tipo de cosas en sus diseños. Es decir, si puedes ver, Altobrontes tiene como estas salientes que hacen que no sea completamente esférico, ¿ves? O sea, esto tiene esta saliente, por ejemplo, esta de aquí, que hace que interrumpa la esfera y la forma esférica de todo el Bakuan. Cosa que no pasa, digamos, con Brontes. ¿Ves? Brontes es totalmente esférico y su, su figura esférica no cambia ni se altera ante, ante pues, el diseño. Pero este sí. La verdad, nunca estuve en contra de estas cosas, de esta enfermedad o así. Me da bastante igual. Pero por lo mismo, porque soy un poco más coleccionista, ¿no? Y digamos que sé que a la hora de jugar sí es complicado el que no tenga un diseño totalmente esférico. Pero bueno, o sea, son divagaciones, divagaciones, divagerales Entonces, ¿cuánto poder tiene? Tiene 550, curiosamente Tiene el mismo poder, que Alto ¿tiene el mismo poder de Mega Brontes De hecho, si, si nos fijamos, mi po el poder de Brontes es 550 Así que su evolución, entre comillas, es, es solamente el poder más fuerte ¿sabes? O sea, es como, ok, vale, pues no Digo evolución entre comillas, porque estos no son Bakuganes evolución, no funcionan como Bakuganes evolución, no piensen eso. Esto solamente funciona como pues una versión más de, de Brontes, ¿no? Y funciona igual que cualquier otro Bakugan. Y bien chicos, este ha sido el video. ¿Qué les ha parecido? ¿A ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? o ¿Con cuál se quedan ustedes? ¿Con Brontes? ¿Mega Brontes? ¿Cuál de los dos? ¿Aquos o Heios, Baku, Reverse, Color o con mega bron o con alto brontes díganmelo ustedes, díganmelo ustedes con cuál se quedarían cuál les gusta más, y nada chicos este ha sido el video, espero que les haya gustado muchísimo recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse y ya saben, nos vemos en otro video, adiós